Hola amigos, ¿cómo están? Hoy pues les traigo otro video de Destiny 2 y como les prometí, hoy vamos a hacer el ocaso guarida de los demonios, como ya lo hemos hecho con el titán y el hechicero, pero esta vez lo vamos a hacer con el cazador. Bueno, estará un poco más difícil porque el cazador no juego mucho con él, así que bueno, voy a llevar esta rama de bajo solar con el casco y bueno, un, mon un montón de mods que... No me voy a quedar a explicar ahorita. Bueno, vamos a ir el arco. Las armas son casi las mismas que llevaba con el hechicero. La única diferencia es este granadas Me di cuenta tarde que no tenía el fusil de fusión lineal. Así que vamos a ir con el granadas Ahí es Bueno, más, más que nada para hacer limpieza de tantos enemigos que hay por ahí. Vamos a ir a lo caso. Asimismo en 1270 como ayer con el hechicero. Y bueno, vamos allá. Trataré de cubrirme y todas esas cosas para que no me. No me estén ahí reventando los enemigos. De fuerza llevamos poquísimo, así que. No sé cómo. Aquí todavía. Estoy llevando luz protectora con el cazador. Más que nada porque el cazador. Si el hechicero no, no, no puede soportar mucho daño, el cazador menos. Y como podrán ver, le, le, la resistencia está un poquito alta para que pueda aguantar algo de daño Y le llevo este mod de luz protectora que lleva con el titán Que le va a dar una resistencia extra al cazador cuando le quiten los escudos Pero como sabrán el cazador, el cazador no tiene ni grietas de curación, ni barricadas que puedan cubrir de daño así daño Vamos a limpiar ahí Ah. Dios. Ay, como sabrán en el caso no comienza aquí, así que y nos ha tocado Bueno, estamos ahí limpiando. Ha matado a nuestra pompa. Ah, bueno, ahí venía y otro jugador. Lo matamos ahí. Como pudieron darse cuenta, estuvo bien spameando mucho lo que es si ¿Sí ven uy nos reventó Dios está difícil entonces bueno y como podrían darse cuenta así pasa a veces me eh, unen a en un caso que ya ha comenzado la vida avanzada así que no tengo nada que hacer así que más que estar deja de moverte luego de han mutado a nuestra pana, lo vamos a resucitar Dios, que me pegó un susto. Este mantiene la transformación de, de cuando aparece un campeón. Así que, que llegue a un campeón que está, voy a aparecer mejor. A ver, vamos a tener que darle a ese Esto me la despegaba, o sea, claramente me despegaba esto. Y eso que tengo el monte de, de luz protectoria que me reduce el daño del 50% probablemente en un escudo. mataba todo básicamente debe ser por la conexión por lo ver la conexión de alguno de estos jugadores está pero mal así que y no tengo munición ni especial no sé por qué se ha bugueado así que no tengo una anti y me imagino que estos mens tampoco tienen una anti voy a cargar a mi arma para poder quitarle el culo Hay que acabar con él ya A ver que si no le daba ese juego no a capaz de se A ver, le vamos a tirar tarde bien eh. tengo que estar seguro de que no haya por aquí enemigos potenciales dios Esparmiendo, a ver, ¿quién está? ¿quién está por ahí. Bueno, nuestro compañero ya se necesitó. A ver, lo voy a aturdir. lo ya lo matamos el campeón que no está molestando mucho vamos a recrear nuestro lanzallenas déjame ver si puedo acu por más que te gato de que no no me maten Estamos en una situación difícil además. A ver, otro cazador. Somos tres cazadores, o sea, estamos súper malas. Aquí. A este caso tres cazadores. que gastar una suya si y estaba de guardar la paga para el jefe vamos a coger y viemos por aquí a la madre Esto es lo malo de que me unen a un caso que ya pensé que estuviera es súper mal. Sí, yo diría que si la gente ya tiene 20 minutos un caso un poco más de 20 minutos ya, deberían salir todos los jugadores de la partida y comenzar de cero. Aunque quieran hacerlo 20 ya la recompensa que les van a dar no, no va a ser casi nada. Ay. Ya no es suficientemente injusto luchar contra un tanque, a ver, la nave también me, me, me a ver que si te, te da una nave porque no sobrevive ni por de que te ayude a luchar un tanque sobre nave. Thank En especial especiales estamos bien, pero pesada no tenemos nada Lo que pasa es que no llevo mods para armas pesadas ¿sí? Entonces bueno, la pesada no la, estamos, no la estamos usando casi para nada Esa granada es... Buenas para limpiar. Cuando le el boss ya se quite el escudo, le voy a dar con la azúcar. A ver, ver. Si ven lo que le hemos hecho de daño, le hemos hecho muchísimo daño básicamente. De poder. cazador no aguanta mucho daño pero... Y somos tres cazadores y estamos en las mismas todas A ver que sale por ahí uno A la madre Por eso es que recomiendo que tengan mucha... Yo, going to Dale. No se, estoy medio matro, Ay, no A ah, es que por lo menos me da un poco ah, Es que, que no revivió ni con el vuelta del año, ni que se haga no una vuelta nada del año. este punto es muy efectivo y bastante seguro no me ha chance de escapar bueno por lo que no me va a dar ver con en este caso no va a ser ninguna cosa No, chuta, tu madre. Sabes que me reviven y ni le doy una super agonía para terminar con esto que no estoy contando, no lo digo. Bueno, nos han dado creo que una pieza de arma exótica que no teníamos. Aquí con el casado no pruebo mucho, así que, casi todo lo que me den va a ser nuevo. Vaya que nos hemos demorado en este ocaso, pero bueno. Nos pegamos un baile aquí. Bueno, ha sido terrible este ocaso. Bueno a ver, esta exótica creo que no la teníamos, la voy a verificar ahorita. Bueno, no sé que la teníamos, porque si no debería salir aquí si sí, ya la teníamos, si no salía como nueva y no hay nueva. Bueno. No estuvo mal para, considerando la resistencia del cazador. Considerando ese, ese factor no estuvo tan mal en este caso. Claro, lo hice mucho mejor con el titán porque es mi personaje principal. Y con el hechicero, bueno, hasta lo hice mejor que aquí porque la verdad es que con el hechicero puedes ponerte una guita para acuarte. Con el hechicero no solamente puedes estar esquivando. Así que, como pueden ver, les voy a hablar un poquito de los mods que tengo, de luz protectora que me da, me reduce el daño, después de que me quitan el escudo, me da 50% de daño, no sea sé, resistencia al daño, a todo tipo de daño, más claro. Y aquí, Dynamo es muy bueno este mod, lo que te permite es que cuando uses la habilidad clase, no sé sea, en este caso el cazador es el, el esquivar, lo que estuve haciendo, me da energía de super, lo cual es bueno, me permite recuperar la super más rápido tenemos el arco de sobrecarga para los campeones y bueno, aumentar la distancia de granada y darle carga de luz a mis compañeros cada vez que yo haga la super, lo cual es bueno o sea yo hago la super y si no me equivoco son tres orbes de poder que le da a los miembros de la escuadra con eso puedes recargarte creo que el 30% o el 40% de super lo cual está genial si a uno de los jugadores le falta el 40% de super y yo utilizo la mía que ya la tengo puedo hacer que los demás ya la recarguen así, muy rápido no está activada la, la secundaria porque no estoy llevando otra más de arco pero bueno no estoy usando mucho lo que es la cuchilla que tiraba ahí que me vieron bueno, llevo los mods para tener más municiones en el cañón de mano. Se habían dado cuenta que en los otros casos con el Titanic, con el Hechicero, tenía 30 con este cañón de mano, 30 de munición total. Y aquí tuve 38, porque cada mod tenía 4 balas extra de los hechiceros. El típico mod para obtener carga de luz es recoger un enorme de poder. Me imagino que los otros jugadores también llevan este mod, es muy importante. Y aquí, este huesos nuevo, este nuevo, carga elemental, me dan dos honros de poder, cuando eh, el pozo, ahora se crean estos pozos elementales, y si consigue con mi, y si coincide con mi clase, entonces usar o con mi subclase, me dan dos garras de luz así de una. Por eso es que ven que estoy spameando este con el de la granada, que si mato enemigos con granada, me da un pozo elemental que coincide con mi subclase. O sea, combino estos mods: artillería elemental y carga elemental. Entonces puedo estar teniendo cargas de a cada rato, spameando. y aquí creo que no, no hay mucho más. Esto para recuperar la super cuando uso mi habilidad de clase, o sea, cuando esquivo. Si se dan cuenta, aquí tengo puesto que cuando esquive me recupera el cuerpo a cuerpo. Y aquí, como pueden ver, lo tengo muy bajo, así que tengo que compensarlo. Tarda mucho tiempo en crear. Por eso es que pongo el mod al esquivar, me da un poco, como pueden ver, me recargaba de poco a poco lo que es la, la cuerpo a cuerpo. Y aquí también la super, cuando esquivaba también me daba energía de super. Y como recupero mi esquive cada 14 segundos, voy a poder también spamear aunque aquí esté muy bajo la resistencia, perdón, la fuerza. Bueno, lance no granadas, no lo usamos mucho, el arco fue útil contra los campeones. Bueno, estas dos armas son muy. Son bueno, esta es la muy buena para los campeones de la guerra. Espero que les haya gustado este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Y bye bye.